Esta es nuestra quinta versión de la Feria culinaria Encuentro de Saberes y Sabores en el municipio de Mito. Es de pescado. Tenemos flores de cupuña con pescado. Pero tenemos esto, cogollos de yuca con pescado. La culinaria local tiene una importancia grandísima en la nutrición. Eso es tucupí con pescado. Picillos de pescado. Lapa pamoquera pilada. Los productos que se cosechan en el bosque, en las chagras, en los ríos pueden ser parte de la nutrición y han hecho parte de la nutrición de las comunidades indígenas, de los pueblos indígenas durante miles y miles de años. Yo preparé el plato típico de tucupí porque yo nací donde crecí, en la parte Amazona. Amazonas. Lo que más come son mmm, tucupí. Están invitados a que disfrutemos. ...y participemos de este gran evento... ...que lo que buscamos es enaltecer... ...la chagra... ...enaltecer la familia... ...enaltecer la culinaria local... Con estas actividades que están haciendo... ...espero que aprendamos muchas cosas... ...que, que hay muchas cosas... Eh, ...¿qué digo?... ...de comer, de degustación... que podemos hacer?... Eh, también tenemos como invitados... ...a un par de chefs que vienen de la ciudad de Berretá y ellos tienen como objetivo promover la culinaria local rescatar los productos locales rescatar la sazón local para fortalecerla y enaltecerla y nada, mostrarle a la gente no solamente aquí en el departamento sino aquí nos, nos visitan sobre, sobre esta riqueza tradicional que tiene nuestra tierra yo junto con mis hijos y mis hijos sacaron camarones y ellos ayuda a sacar yuca también para sacar almidón y ellos mmm, ayuda a cocinar esto con manimadra fermentado también. Ellos sí, mis hijos sí, ellos sí les gusta mucho esto para comer. Pues aquí están las instituciones que realmente quisieron participar. Entonces estamos utilizando este malecón, que es una construcción divina que tenemos en el municipio de Mitú, a orillas de nuestro gran río Oupes, donde están ubicadas unas casetas y en cada caseta hay una institución y cada institución le presenta al público que se va desplazando en grupos sus acciones o su oferta en temas de soberanía alimentaria. Ya llevamos tres años de experiencia y en este momento ya, ya estamos sacando productos lo que es yuca, lo que es sátano, lo que es piña y con esos productos estamos transformando al nivel de piñas, al nivel de bulo, igualmente vino. Tiene un sabor muy fuerte es suave. Sí, un poquito guarapo pero con dulce. A su salud. Delicioso. Maniwara con cazabe, camarones con cazabe, carú blando con pescado, tucupí con pescado, caldo de yacaré. Estos hongos sale por tiempo también en los palos de, donde había quemado de la chagra. El tiempo así de invierno, sale eso, los palos. Y puede uno recoger y lavar bien y asar en el tiesto.